Hola yo soy Betina, saludos para todos, seguimos con los videos para San Valentín, una fecha que me parece súper linda además porque me encanta hacer ideas de amor, voy a dar una cajita de amor que por cierto es una petición de un joven, no es nada complicada de hacer y lo mejor es que sale muy económica, recuerda que puedes utilizar los colores que desees según para quien sea el regalo, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. la base corta un rectángulo en cartón corrugado de 33 x 18 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros, voy a repasar con la regla, para doblar o hacer el quiebre más fácil vamos a cortar estos extremos Y vamos a doblar así, hacer los quiebres. Vamos a aplicar silicona líquida en estos dos extremos. Y estos dos extremos los vamos a cortar. Y pegamos así. Quedaría este así. Terminamos la base, ahora vamos a cortar una tirita en cartón corrugado de 5 x 14 centímetros Y en sus cuatro lados vas a medir un centímetro Vamos a hacer lo mismo con la tijera, vamos a repasar las líneas y vamos a cortar estos extremos vamos a hacer los quiebres y este ladito lo vamos a pegar vamos a aplicar silicona líquida en estas partes que serían para pegarlas acá voy a dar vuelta vean mejor, nos quedaría si vamos a tomar papel seda para hacer lo que siempre hago que es picadillo de papel seda y picamos así ahora vamos a colocar chocolates, con esta chocolate Twillys M&M y estas son almendras forradas en chocolate Ahora vas a cortar una tira en cartulina de 12 por 39 centímetros y la vamos a dividir en tres partes de 13 centímetros cada una, vamos a doblar así, o hacer el quiebre, con marcador sharpie grueso y de punta delgada vamos a escribir un mensaje, este mensaje es de una canción de Carol G, amor, recuerden que los mensajes son los que ustedes deseen los que les quedan a escribir a su pareja solo que a veces se le acaban a uno como las ideas para escribir estos mensajes entonces yo las busco en google o en canciones vamos a delinear así para decorar esta palabra amor me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti vamos a tomar la base aplicamos silicona líquida en esta parte y pegamos acá vamos a doblar así y en esta parte superior vamos a pegar un corazón y voy a escribir tú y yo, antes de seguir el video te recomiendo este video regalo para el 14 de febrero seguimos escribiendo acá, podemos juntos voy a repasar estas palabras o letras para que se vean mejor, voy a alinear el corazón terminamos la base seguimos con la tapa corta un rectángulo en cartón corrugado de 16.3 por 31.3 y en sus cuatro lados mide 2 centímetros voy a hacer lo mismo que hice con la base vamos a repasar las líneas para doblar más fácil o hacer los quiebres más fácil voy a hacer acá los quiebres y vamos a borrar esta parte con cartulina amarilla, esta es fluorescente pero recuerden que los colores son opcionales los que ustedes deseen y voy a hacer los quiebres igual ahora toma una cartulina y mide 10 centímetros que sería el tamaño de la letra que vamos a hacer en este caso el nombre de la novia del joven que me pidió que hiciera este video ustedes ya copian el nombre de su novio o de su novia y recuerden que si es para un, el novio la pueden hacer azul o amarilla o roja, esta porque es para una joven, se llama anel, vamos a delinear con marcador negro ahora voy a hacer acá la letra L igual la voy a delinear con negro decoré la letra así con marcador morado pero primero la delineé con marcador grueso negro ahora con marcador morado voy a delinear esta parte exterior Y con marcador delgado a de hacer punticos. Recuerden que la decoración es opcional, la pueden dejar así si desean. Y voy a hacer unas rayitas así con micro punta. Vamos ahora a recortar. Quedaría así. Acá las corté en foamy escarchado plata. Vamos a colocarlas así. Las corté más grandecitas para que resalte la letra. Me parece que se ve muy bonita a colocar esta acá, esta A y la L, vamos a tomar ahora la tapa, acá lo que hice fue cortar corazoncitos pequeños y más grandecitos que más adelante los vamos a utilizar, estos son cuadritos de icopor que eran más grandecitos pero mi nieta me los cortó, son de un centímetro de espesor y vamos a colocar a la letra A, vamos a aplicarle silicona líquida y pegamos los cuadritos con tres partes que corten, tienen. Como les dije, esto me lo dañó mi nieta. Entonces me tocó colocarlos así. Vamos a poner la letra aquí. A la L no le vamos a pegar porque van a quedar en alto relieve. Solo la A y la E. Y la N tampoco le vamos a pegar. Es para que queden en alto relieve, como les dije, la A y la E. Vamos a aplicar silicona líquida. Voy a doblar acá para poder la a. aplicamos silicona líquida a la N y vamos a pegarla por debajo la corremos así, que quede así por debajo aplicamos a la letra E pegamos acá y por último vamos a aplicar silicona líquida a la L y la colocamos debajo de la E, así, nos quedaría así la a que queda en alto relieve y la E ahora voy a dar vuelta en esta esquina voy a pegar una imagen desea esto es opcional como para decorar esta parte voy a dar vuelta de nuevo para mirar que la imagen quede derecha vamos a copiar ahora un mensaje recuerden que los mensajes son opcionales son los mensajes que más les guste a ustedes o, los, o lo que quieran escribir quiero que siempre hagas parte de mi presente este es este es el mensaje que tenía esta imagen nos quedaría así acá lo que hice fue pegar los corazoncitos uno grande y tres pequeños en todos sus cuatro lados y delineé con marcador negro. Ahora vamos a tapar. Y listo, hemos terminado. Amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, manito arriba. No olvides compartir el video con tus amigos. Y si no se te ha suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Hasta la próxima.